Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos entonces lo que sería, eh, como bien lo dice el título del video, lo que sería la nueva lista, la supuesta, ¿no? Vamos a poner las cosas como son, la supuesta nueva lista del de mercado negro. ¿Cuándo estaría saliendo supuestamente el mercado negro? Supuestamente lo pongo entre comillas porque no es nada concreto, no es nada oficial. Bueno, estaría saliendo supuestamente el 18 de este mes Bien, o sea, no hay nada confirmado Esta lista tampoco es definitiva ni confirmada Simplemente es algo de información Que, que bueno, nada, o sea, me llegó y la quiero compartir con, con ustedes Por lo menos para tener algún poquito de noción o algo O ilusionarnos, o no tal vez, o desilusionarnos, ¿eh? vamos a ver eh, Pero bueno, vamos a estar leyéndola entonces Día 1... De lo que sería supuestamente Recuerdo, hablo en potencial De lo que sería supuestamente el mercado negro Día 1 El M4 Renegade El primer día estaría eh, por 10 millones de créditos Lo que sería este Renegade Bien, eh, las, el stock no, no se fijen Porque realmente no sabemos eh, de, de dónde salió esta información eh, Es información justamente del mercado negro Así que es información en negro también No es nada oficial Entonces... No sabemos qué cantidad va a haber acá, si va a ser para Norteamérica o esta, esta cantidad será para... Lo que sí, los precios por lo general son siempre los mismos, lo que sí varía es el stock. Bien, porque no es lo mismo lo un servidor con 600.000 personas que uno con 25.000 o el nuestro sea con 5.000 o 4.000 o 3.000 o, o la cantidad que, que se... Bueno, eh, hice un pequeño corte. Día 2, segundo día, IP62, lo que es el Type 62 estaría a 5.000. 5.000 de oritos eh, es lo que valdría el Type 62. Segunda oferta del de segundo día. Estaríamos eh, teniendo el objeto 703 versión 2, o sea, el doble cañón, el de tier 8, el premium pesado de tier 8. Eh, estaría costando unos 5.000 de oro, pero estaría para subasta. Es decir, puede terminar costando 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, depende de cómo se vaya dando esa subasta. Tercero el eh, tercer día digamos no día 3 la LEF, la 105 eh, esta artillería de tier 5 que tiene la particularidad de eh, tirar munición penetrante y hit como lo hacían las antiguas artillerías pero es de tier 5 y estaría costando unos 500 de oro segunda oferta del tercer día el tl1 lpc este vehículo de mm, que salió por el evento de Offsprings hace un tiempo ya creo que fue hace más o menos un año o por ahí andará eh, que, que tiene una, una buena penetración con, con munición hit con munición estándar, estándar también tiene una relativa buena movilidad pero como siempre digo si un tanque no se ve mucho en el campo de batalla también algo, eh, por algo será no después el cuarto día el M4A1 FL10 este nuevo vehículo de Tier 6 que salió para las cajas de navidad hace nada eh, que tiene un tambor de 3 cargadores Y que está recargando Más o menos unos 16 segundos 15 segundos por ahí andará eh, Es tier 6 así que bueno Estaría costando unos 3000 de oritos En una subasta Con lo cual recuerden que puede terminar costando Mucho más incluso eh, El doble o en algunas ocasiones Hasta el triple también Segunda oferta del cuarto día El objeto 274A Bien este mm, tanque mediano Premium ruso, eh, que tiene una buena torreta, eh, creo que está pegando unos 320 si no mal recuerdo, pero que está, está bueno, la verdad que el tanque en sí está bueno. Estaría costando unos 8000 de oro en subasta y de ahí para arriba. Quinto día, el IS-2M, bien, el IS-2M de tier 7, estaría costando unos 3000 de oro en subasta, bien. Después, el quinto día también tendremos la segunda oferta, el T78, que es básicamente el T78 es como una especie de Hellcat, podríamos decirlo así. Es eh, como el Hellcat Premium, es muy muy similar, es, te diría que es lo mismo pero en Premium, prácticamente las diferencias son minimísimas. Eh, te digo porque los tengo los dos, así que no, sí, lo usé bastante los dos, así que me, puedo hablar del tema. Eh, estaría costando unos 2.000 de oro en subasta. Lo que estoy viendo es que es mucha, mucha subasta. O sea... Eh... Después, el A32, el sexto día, el A32 por 10.000 de oro. Ayer tuvimos una, una pequeña reflexión con los chicos de, del directo que estábamos haciendo en mi canal de Twitch. Eh, que está abajo en la descripción. También pueden eh, suscribirse o seguirme ahí también y eh, el tema es que no encontrábamos en el juego y me puse a buscar en lo, en lo que sería lo, el comparativo donde puedes comparar los tanques, incluso ahí tampoco aparecía nos remontamos a tanks.gg para ver qué, qué era y es un vehículo de tier 4 si no recuerdo mal que estuvimos hablando ayer eh, y la verdad es que yo no lo, no lo tengo, me dijeron que es muy similar a la 20, estaba viendo y recargaba en unos 3 segundos y medio. Pegaba unos 110. Y está eh, con una dispersión de 0.40 más o menos. Con lo cual yo no entendía el por qué estaría costando 10.000 de oro. Lo que me decían los chicos. Algunos. Eh, es que estaría en ese precio. Porque es un vehículo de coleccionista. Yo la verdad es que no quiero coleccionar eso. Si me va a costar 10.000 de oro. bien O sea. Estamos hablando sobre un supuesto. no Pero tampoco... Esto es un consejo que les doy yo a la comunidad y que, bueno, va, corre por cuenta mía. Después cada uno hace lo que se le canta porque es su oro, es su dinero, lo consiguió como quiso y, bueno, es así. Entonces, cada uno hace lo que quiere. Pero que te den un vehículo por 10.000 de oro por ser coleccionable me parece realmente mucho. Me parece un exceso si es que esto saldría. Por eso, como estamos hablando potencial, no, no puedo eh, afirmarlo. Pero sí me parece que que un vehículo de tier 4 como este en este caso. Que te lo vendan a 10.000 de oro. La verdad me parece, me parece mucho. Y yo no lo compraría a pesar de que los tengo. Todavía me queda el oro de las cajas de navidad. Creo que son unos 103.000 que me quedan. Y no gastaría 10.000 de oro en ese vehículo. Más que nada porque es un vehículo de tier 3. Yo entiendo que sea coleccionable y todo. Pero me parece, me parece un exceso. Es como comprar un, un Corsita modelo... 2008 a 5 millones de dólares Porque es el último que queda No sé, yo qué sé, me parece mucho es, es un ejemplo medio malo, el que es malísimo el ejemplo que acabo de dar Pero bueno, es el único que se me ocurrió Bueno, vamos al segundo a la segunda oferta del sexto día Es el FB1066 ZENLAC Este ligero Premium de Tier 8 Que lo he usado bastante Es más, lo he usado bastante en lo que es eh, línea de frente en Frontline Y la verdad que no destaca por nada en particular Creo que está por debajo del resto de los ligeros, eh, incluso de algunos de línea. Eh, lo único que tiene bueno es la penetración con munición con munición HE, con la explosiva. Pero salvo eso, la verdad es que no, no destaca por nada. Creo que llega a unos 65 km por hora máximo, con lo cual se queda cortísimo. Con todos los eh, ligeros con rueda que hay, con... Que nada, no, no. Yo la verdad es que mucho no lo estaría recomendando. Y este vehículo estaría costando unos 3 millones de créditos. bien Y también estaría para subasta. Después, séptimo día. Primera oferta del séptimo día estaría el STRB 81. El STRB 81, precio mínimo 5.000 de oritos. Estaría costando, y recuerden que sería para subasta. Este es un vehículo premium de Tier 8 eh, mediano. Si no mal recuerdo, pues yo este no lo tengo. Tal vez puede ser que subaste, no sé, depende de las características Porque a veces, eh, es que si tenés tantos tanques eh, Que son tan similares entre sí Entonces como que, digo, para qué tener uno Que ya más o menos es bastante similar a otros Solamente por, tener, por juntar tanques Que después tal vez no lo termines usando Entonces me parece que estaría bueno que compres realmente eh, lo, que, lo que te sirva, lo que te guste, lo que esté bueno Y no comprar así por. A la marchanda a comprar por, por comprar como, como se dice habitualmente. Después, eh, la segunda oferta del séptimo día sería el T-103. T-103, vehículo premium, obviamente, de tier 8. Cazatanques ruso. Eh, es un. Es un buen cazatanque, podríamos decirlo así. Se puede. Puede tener varias utilidades porque es bastante cabezón. Y. Eh, pega bien, recarga excelente está recargando en unos 8 y pico más o menos, 8.5 más o menos para que tengas una idea, está pegando en unos 400 440 por ahí andará, a veces sacas unos 500 está muy bien punto negativo, Handicap ¿cuál es? el hecho de que es muy grande, tiene muy poco camuflaje ven de todos lados y en cuanto disparás sos pollo, así nomás te lo digo o sea, tenés que tener mucho cuidado y tenés que tratar de jugarlo si vas a usarlo eh, desde una tercera posición en una partida de tier 10 por ejemplo Desde eh, atrás de la línea blanca eh, atrás, atrás del mapa, si podés irte del mapa mejor todavía eh, No, no, porque hay que tener cuidado porque te, te ven, te detectan y, y Tier 10 tiene mucha detección y te van a ver. Y más si tal vez no tenés tantas habilidades en la tripo y demás Bueno, ese va a estar por 15 millones de créditos en subasta 15 millones de créditos en subasta Estaría, hablamos en, poten en potencial Porque todavía no sabemos nada Último Y esta es la frutilla del postre The fruitish of the poster Lo digo en inglés <ríe> Bachatillon burresque El burrasque, este querido Mediano francés Que para mí, de pensarlo rápido Es el mejor mediano francés premio no estoy hablando Mm, podría ser, ahí está Ahí con la Lorraine, la Lorraine también me gusta mucho Pero creo que me quedo con el Burrasque, me parece un vehículo que tiene Agilidad, lo puedo usar como spotter decirlo para las escaramuzas eh, es, es, un, es un carroñero de, de daño Podés pegar y te vas, sacás 700 por cada Cargador y en, en un lapso De unos 19 segundos Más o menos ya estás recargando de nuevo um, tenés mucha movilidad lo único que podríamos llegar a ponerle como negativo es que no tiene obviamente muchos puntos de vida pues ya un mediano de 8. que no rota con tanta agilidad como uno quisiera, tal vez a veces cuando vas lanzado en velocidad le cuesta girar y puedes que te comas alguna piedrilla pero salvo eso creo que es un excelente y a mi criterio personal eh, el mejor mediano francés premium del juego este vehículo, el burrasquillo eh, está costando unos estaría costando unos 10.000 de gold bien, unos 10.000 de orillos en subasta así que anda a saber cuánto puede llegar a costar este vehículo en particular puede llegar a terminar costando unos 12.000, 14.000 o 18.000 o 25.000 de oro, vaya uno a saberlo la verdad no lo sé pero lo que sí sé es que este sería supuestamente el último eh, vehículo de la lista Así que repaso rapidito ahí para que todos lo sepan El renegado del primer día por 10 millones de créditos eh, El segundo día el Type 62 por 5000 de oro El Objeto 703, eh, precio mínimo de 5000 porque va a ser una subasta El tercer día la LEF por 500 de oro El TL1 LPC, el de Offsprings por 5000 de oro en subasta El cuarto día el M4A1 FL10, el de Tier 6, el autocargador, mediano 3000 de oro en subasta eh, el objeto 700, eh, 274A Mediano de 8 ruso Por 8000 de oro en subasta eh, Quinto día el IS-2M Por 3000 de oro No sé por qué digo eh, así y son 3000 de oro eh, En subasta El T-78 Precio mínimo 2000 de oro en subasta El sexto día el A-32 Este supuesto eh, vehículo coleccionable Por 10.000 de oro eh, Y no es subasta O sea, tácate ahí sucio, uno arriba del otro, por 10.000 de oros eh, FB 1066 el Zenlac, ligero de tier 8 eh, 3 millones de créditos en subasta, séptimo día el STRB 81 por 5.000 de oritos en subasta, eh, va a terminar costando más seguramente, supongo después eh, el T-103, el cazatanque de tier 8 premium ruso, 15 millones de créditos en subasta, o sea que va a terminar también costando más, y por último el burrasque por unos 10.000 de oro en subasta, y de ahí Veto a saber lo que costarán. Bueno chicos, hasta aquí el video, déjenme en sus comentarios Si les gusta, si no les gusta, qué le parece esta lista Si eh, realmente podría Llegar a ser eh, la lista o no Y si les parece que las ofertas Son buenas o les parecen reverendamente Una caca eh, Yo como, como Digamos como opinión Personal, creo que si Esta se confirma que es la lista eh, Primero voy a hablar como yo persona, yo Nando Y después voy a hablar como un jugador normal de wot O sea, no es que no sea un jugador normal Digo que muchos de los tanques que tengo acá Es porque Wargaming nos lo da a todos los CC Entonces eh, ya los tengo Entonces yo como jugador, eh, como Nando digo Yo, yo, yo, la verdad es que esta lista en sí A mí mucho, digamos, no me convence ¿Por qué? Porque salvo el STR-81, el A32 el IS-2M, pero tengo el Shielded, que es prácticamente lo mismo Y el Type, después tengo todos Entonces, la verdad es que, y los precios No me, en sí, los tanques y los precios no me significan mucho O sea, no me parece que estén buenos, así traducido nomás Corta la bocha Y después, hablando como un jugador normal, sin sacando el CC y sacando mi cuenta De que Wargaming me dé mucho de los tanques Por subir contenido de WOT Por ser CC, obviamente eh, como jugador promedio puede ser rescataría algunos tanques por ejemplo el m4 el renegade el renegade me parece un buen tanque por 10 millones de créditos me parece que está que está bueno es uno de los mejores eh, premium de tier 8 el, el único gran defecto que tiene es la cupulita que tiene arriba pero si lo sabes jugar más o menos torne eh, te, te asomas te moves, tratas de no ser un blanco fácil eh, te puede llegar a salir bien y, y puedes hacer mucho mucho daño con ese vehículo el 703 eh, opción 2, el doble cañón, está bueno, es un doble cañón, es, es un vehículo especial. Eh, bueno, ahora ya no es tan especial porque están todos las líneas de los doble cañones. Pero antes era un vehículo muy especial. La Lef está buena para reírte un rato, aunque yo me hice mucha mala sangre porque no le pegaba a nadie. Soy malísimo con las Artis. Eh, y el Tele1 LPC, el de Osprings, es, es un vehículo más, pero es de Osprings, o sea. De la banda. Si te gusta la banda, no sé. Allá tú. El M4FL10 eh, es un tanque. Es especial porque tiene un autocargador y es de tier 6, tipo como se si fue el Skoda, ponele. Pero el 274 sí es bueno, el IS2 está bien, el T78. El T78 me gusta para tier 6, es un buen caza, pero tiene una recarga elevada para lo que pega. Pega 220 y recarga en unos 7 segundos, 7.5, 7.2. Tampoco es guau, zarpado. O sea, no veo nada que esté. El Burrasque, bueno, el Burrasque y el Renegade, creo que son los que más sobresalen. El T-103 es bueno, pero es muy situacional, eh, tenés que saber usarlo, es a veces más complicado que otros tanques. Por eso digo, para mí, opinión personal, eh, creo que el Renegade y el Burrasquillo son los que más sobresalen sobre el resto, ¿no? Después un escalón por debajo puede que esté el 274A, que me parece un buen tanque, el T-103... Eh, el STR-81 no lo conozco, así que no, no, no sé. Eh, pero bueno, están, están, están por ahí, después un escalón por debajo viene el TL1, eh, el, FL, el FL, el M4, así que bueno, eso chicos, nada, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes, qué les parece esta lista, si está buena, si está mala y los precios, si son un robo o les parece que están bien. Así que bueno, me despido, Desde recuerdo, supuestamente todo esto estaría para el día 18 de febrero, dentro de una semanita estaría arrancando supuestamente por lo que nos decía... Voy a decir mi fuente, es Daily Bounce. Pueden ver el video que voy a estar dejando seguramente por aquí arriba. Por allá o por allá, no sé. Bueno, en algún lugar de arriba voy a estar dejando lo que es el eh, video donde dije lo del mercado negro hace unos 3-4 días atrás. Que la fuente era Daily Bounce, una página... Creo que es rusa, me parece. Bueno, no sé, no tengo idea. Bueno, chicos, les mando un beso gigante, cuídense y que tengan un hermoso día. Les mando un besito en cada cachete. Chau, chau.